Los cementerios. Última morada, lugar de paz y descanso eterno. Sitios llenos de misterio, historias y leyendas que han sobrevivido por generaciones. Cada panteón tiene sus propios relatos y solo algunos como los sepultureros o cronistas conocen a detalle los hechos. Hoy haremos un viaje hasta un cementerio en Chile donde existe una historia como ninguna otra. Un dibujo infantil es el que adorna el lugar de descanso de Alejandro Soto World, que a nadie le parecería extraño, pero si lo observamos detenidamente, podemos descubrir una historia aterradora. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. el niño que predijo su muerte. La historia comienza con el nacimiento de Alejandro Soto Wall, quien nace en Rancagua un 21 de julio del año de 1942. Sus padres, Leopoldo Soto y Arsenia Wall, deciden mudarse de aquella ciudad cuando Alejandro cumplió 5 años, todo esto incentivado por temas económicos. La ciudad de Copiapo apareció en la vida de esta joven pareja, debido a una oportunidad de trabajo que Leopoldo Soto aceptó, y compraron una casa en una calle céntrica de la ciudad para iniciar su nueva vida. Parte de este nuevo aprendizaje era que Alejandro tuviera cierto grado de independencia, por eso enseñaron al pequeño que al salir de la escuela, aprendiera el camino de vuelta a casa, lo que en realidad era una tarea sencilla, teniendo en cuenta que su hogar estaba prácticamente al lado de la escuela. Así fueron pasando los días y la joven pareja mantenía viva esa esperanza de triunfar en la ciudad, y en un futuro volver a sus orígenes. Sin embargo, algo muy malo estaba a punto de acontecer. En una calurosa tarde del mes de mayo, Alejandro se encontraba en clases. En ese momento, su profesor pidió a los niños que hicieran un dibujo de estilo libre. No pasaron ni diez minutos, y Alejandro fue el primero en entregar su dibujo. El profesor, con cara de sorprendido y sospechando que el pequeño solo quería ir a casa, recibió el trabajo y lo puso bajo unos libros. El niño salió corriendo del salón de clases cruzando el patio de la escuela hasta llegar a la puerta principal y en un acto incomprensible cruzó la calle sin percatarse de que por el otro lado un camión repartidor de leche venía a toda velocidad. Alejandro Soto Wolf falleció de inmediato ese viernes 16 de mayo del año 1947, a la edad de 5 años. Su caso conmovió a la ciudad. Muchas personas asistieron a su funeral, quienes con el pasar de los días llevaban flores a su tumba. Sin embargo, la historia de Alejandro aún tenía otro capítulo que contar. Su profesor, aún conmovido por lo que había pasado, comenzó a revisar los dibujos que pidió ese fatídico día llegando al último que estaba volteado. Se trataba del dibujo de Alejandro Soto Wall. El profesor al observarlo con detenimiento no podía creer lo que estaba viendo. Era una recreación exacta de la muerte de Alejandro. Habían detalles tan explícitos en aquel dibujo que inmediatamente reconoció la escena. Como la calle donde la habían atropellado, sus padres corriendo detrás de él, compañeros de su clase la sangre derramada en el piso, pero por sobre todo lo que más impactó fue ver la placa de aquel camión que terminó con su vida, era la misma a la del camión de la tragedia, no había duda, Alejandro había dibujado su muerte minutos antes de que sucediera, con tal precisión que nadie pudo explicar lo ocurrido, este dibujo es la pieza central de esta historia y de la tumba de Alejandro Soto Wall que sigue esperando por ser revelado, ¿Alejandro habría nacido con un don que desafortunadamente no pudo mostrar por el corto tiempo que tuvo de vida? Parecería una historia ficticia, una de esas historias o leyendas urbanas que se crean dentro de las sociedades. Pero recordemos que el niño de 5 años no ha sido el único que ha predecido su muerte. En el siglo XVI, Robert Nixon, un visionario rural con fama de retrasado mental logró impactar a la corona al predecir la muerte del rey Ricardo III, por lo que el nuevo rey lo llamó para servir en el palacio como vidente, en donde con exactitud acertó en diversas ocasiones. Pero la profecía que más le preocupaba era donde se veía a sí mismo muriendo de hambre, algo que mientras estuviera en el palacio no pasaría porque le tenían gran cuidado. Sin embargo un día el rey tuvo que viajar a Londres y dejó a un funcionario al cuidado del vidente Robert Nixon. Pero este por temor a que le pasara algo malo lo encerró en los aposentos del rey, olvidándose de dar instrucciones para abrirle o darle de comer. Y así pasaron los días. Y así fue como el campesino vidente vio cumplida su profecía de que moriría de hambre. El caso del niño que predijo su muerte es uno de los más extraños del mundo de lo inexplicable. ¿Cómo será posible que alguien pueda ver el futuro si éste lo trazamos nosotros mismos? ¿O será que la historia de nuestra vida ya está trazada? Actualmente la tumba de Alejandro soto Sotoguel es una parada obligada del cementerio general, solo para aquellos que son conocedores de las historias de la región y para aquellos que por primera vez quieran tener un encuentro con lo desconocido. Para finalizar, creo que es importante leer el epitafio de la tumba de Alejandro. Caminante, dadme una flor losana. Mis padres en su dolor agradecerán este favor ausentes en tierra lejana. Debe de ser aterrador el saber cómo será nuestra muerte y más minutos antes de que esto suceda, como fue en el caso de Alejandro Soto que como evidencia de lo desconocido, dejó un dibujo de su propia muerte. Si les ha gustado el video, por favor dejen un like, compartan el video, eh, también recomienden el canal y déjenme algún comentario. Los invito a que se suscriban a mi segundo canal que es sobre viajes e investigaciones de fenómenos paranormales y lugares misteriosos que les dejaré en la descripción de este video, eh, el link, vayan, denle clic al link y se suscriben y nos vemos en este segundo canal de viajes y experiencias sobrenaturales.